Y que nuevo chicos, hoy les traigo un deck bastante pero bastante clásico en el canal, es un Pendulum Magician, pero esta vez pues vamos a explotar un poquito ese engine Phantom Knight que está haciendo un boom, eh, está muy fuerte, es eh, más o menos lo que, hacía, lo que se hacía con, Ron con Rongo, así que... Eh, la verdad está mucho chido el deck, no olviden que esto pueden comprarlo en la tienda de Barrio City Quatzacoalcos eh, Maneja mercado libre por lo que sus envíos y sus compras están 100% seguras Entonces yo se los recomiendo ampliamente, hacen envíos a toda la república mexicana Y pues nada más, sin más que agregar, vamos a empezar con el Deck Profile Jugamos Triple Harmonizing Magician esta, esta morrita viene sí o sí, la verdad es un monstruazo de los Pendulum Magician de verdad, es increíble, su escala está muy buena. Su efecto de péndulo no está tan chido, pero su efecto como monstruo está fenomenal. Cuando esta carta es invocada por péndulo, podemos invocar desde el deck un monstruo péndulo un monstruo Magician que sea péndulo eh, en posición de defensa. Entonces, eso está bastante cool, la verdad. Eh, es un exit instantáneo, un ciclo instantáneo, es oscuridad, así que podemos aprovecharlo bastante bien. Jugamos también... Triple Wisdom Mind Magician, otro monstruo bastante importante en el deck. Básicamente te ajusta la escala como tú, como tú quieras, como se acomode a tus necesidades, así que vamos a jugarlo también a 3. Vamos a jugar dos Purple Poison Magician porque dos es suficiente, 3 se me hace un poquito exagerado, así que nada más vamos a jugar únicamente con dos. También vamos a jugar dos Black Fang Magician. Mismo caso, 3 es mucho, 2 es suficiente. Tenemos de sobra con ellos así que Con eso es necesario la verdad Jugamos dos Wolf Dragon Magician, este wey para reciclar Tres igual se me hace mucho pero dos Es la cantidad perfecta Entonces pues sí Jugamos un Dragon Pit Magician Porque eh, te quita Backrow además de eso que es un monstruo de nivel 7 que podemos usar y aprovechar Al máximo con eh, Con Absolute Dragon y por último jugamos un que Magician porque más o menos lo mismo es un monstruo de nivel 7 está medio ponchadito así que nos va a hacer paro además de que tiene el efecto rápido de negar los efectos de un monstruo de tipo luz en el campo así que está bastante pero bastante bien Jugamos por último, ahora sí, ahora sí, por último, en los Magician jugamos un eh, Time Gazer Magician porque es necesario para el cronografía, además de eso nos permite sacar a Odice, metro Metroports Dragon y hacer combos bastante bonitos por ahí. Esos son todos los magician que vamos a jugar. No vamos a jugar más. Ahora vamos a pasar con el Engine. Que es básicamente Engine Electromite. Jugamos eh, Triple, Abyss Actor, en Racer. la verdad, buen monstruo. Se invoca de manera especial de la escala. Si no controlamos monstruos, eh, en caso de no. Contar con un Dark Worm, vamos a invocar a, a este Corten Racer para poder sacar Electromite más fácilmente. También jugamos Triple Chronograph Sorcerer, en mismo caso la verdad en escala es muy bueno, te invoca directamente desde la mano o desde el deck al Time Gazer Magician sin necesidad de gastar la Normal Summon, así que le sacamos mucho pero mucho provecho también. Jugamos triple Mythical Beast Master Cerberus y doble Mythical Beast eh, Jackal King. Jackal eh, es un instrumento de control también, gana contadores por cada, cada vez que se activa una magia y cuando se activa el efecto de un monstruo, podemos eh, quitar. Dos contadores de esa carta Y negar la activación del efecto del monstruo Y destruirla me parece, no estoy seguro Pero de cualquier modo es un efecto de control bastante bueno Y Mythical Beast Master Cerberus Básicamente nos va a permitir Buscarlo y Mythical Beast Jackal King nos va a permitir invocar A Master Cerberus Cerver del extra deck eh, Teniéndolo únicamente a él en escala Y destruyéndolo Jugamos dos Supreme King Dragon Dark Worm Y jugamos también dos Supreme King Gate 0. porque eh, son bastante importantes para un combo con Metro Burst. Eh, bastante sólido, bastante viejo ese combo La verdad no creo que valga la pena explicarlo Pero eh, la verdad es necesario que vayan al menos dos Porque antes jugaba uno pero decidí jugar dos Porque llega a pasar a veces que llegas a robar la puerta Y se puede estropear un poquito ahí la jugada No tanto en que no alcances tu, tus jugadas Pero en el hecho de que tienes una carta menos en la mano por así decirlo Así que eh, dos creo que es necesario Jugamos por último en los monstruos porque no jugamos hand traps y les voy a explicar porque ahorita jugamos dos de Phantom Knights of Silent Boots. La verdad, únicamente es por el engine de, de Kali Yuga y, y de Asatut, así que únicamente los llevamos por eso. No están del todo mal, así que creo que es buena cantidad dos. No jugamos hand traps porque el deck está diseñado para volar... para Sobrepasar las hand traps, tiene muchísimos motores Tiene muchísimo poder de robo, de búsqueda Entonces las hand traps en sí No tendría que preocuparnos tanto Así que nada más vamos a hacer eso eh, Así que pues sí Jugamos Triple Allure of Darkness porque eh, La verdad queremos robar, robar, robar, robar Sobreponernos a las hand traps Así que... Eh, la Allure of Darkness nos va a ayudar muchísimo a poder seguir teniendo cartas en mano y tener buena consistencia en el deck. Jugamos también triple Duelist Alliance, más o menos el mismo principio. Queremos juntar los materiales o las cosas necesarias lo más rápido que se pueda. Así que Duelist Alliance nos va a ayudar muchísimo con eso, en especial con Pendulum Call. Jugamos pues dos Pendulum Call, jugaría tres, pero eh, ya tengo 45 cartas. No quiero pasar ese límite que es como mi. De por sí, soy muy quisquilloso con la cantidad de cartas en un deck, entonces siento que... No puedo, no puedo meter tres Quizás quizá sacaría una Duelist Alliance para meter La, la tercera Pendulum Call Pero eh, por el momento voy a jugar dos Pendulum Call Y triple Duelist Alliance porque Llevamos otra carta Pendulum que es target Para eh, la Duelist Alliance que van a ver Un poquito más adelante en el video Jugamos dos Dragon Shrine y un Foolish Burial Por los Dark Worm, la verdad Nos van a hacer muchísimo pero muchísimo paro con él eh, Va a aumentar la cantidad De veces que vamos a poder aplicar su efecto en cementerio Así que me parece buena cantidad Y por último jugamos un The Phantom Knight Rank Up eh, Magic Launch Esta carta es fenomenal Se está explotando muchísimo en el formato eh, Probablemente se vaya prohibida esta O se vaya prohibida el link de los eh, Phantom Knight Pero mientras hay que aprovechar el bug Y vamos a sacarle bastante provecho a esta carta En las trampas únicamente vamos a jugar una Que se trata de... Eh... Time Pendulum Graph. Ahora, ¿por qué juego esta cosa? Porque me encanta. Es una trampa demasiado fuerte. Eh, muy, muy pesada para el oponente si no tiene manera de quitársela de manera inmediata. Eh, entonces, la verdad, está muy buena, pero muy buena la trampa. Me gusta muchísimo. La exploto bastante. Por si Azatut o Yokai Yuga no es suficiente, eh, podemos contar con la Time Pendulum Graph para poder tener ahí un poquito más de control sobre el oponente todavía más. Es bastante agresiva y me gusta muchísimo. Entonces... Pues nada más, por eso la llevamos. Jugamos un Electrumite porque tristemente está a uno. Es un Link demasiado fuerte, así que a uno es una cantidad correcta. Jugamos una We Witch Apprentice y también jugamos un Underclock Taker porque son monstruos de oscuridad y les podemos sacar bastante provecho. Además de que nos facilita la invocación de eh, The Phantom Knights of Rusty... Badrich, entonces la verdad está muy bien. Este monstruo es estúpidamente bueno. Se hace con dos o más monstruos de eh, oscuridad. Es un link de tres. Así que eh, la verdad está muy chido. Ya sea que este güey se vaya prohibido o se vaya prohibido eh, su rank up. La verdad hay que sacarle provecho mientras están eh, libres. Jugamos también un Odace Vortex Dragon porque no siempre vamos a sacar a Kali Yuga. Tenemos que decidir algunas veces si sacar a Kali Yuga o sacar a Azatut dependiendo del match. Nos convendrá más hacer una cosa u otra y en caso de que saquemos a Azatut eh, podemos todavía sacar a Vortex Dragon. Entonces... Está bastante chido eso y vamos a Jugarlo a uno por cualquier cosa Jugamos uno Dice meteor burst Dragon Porque es bastante fácil Hacer el combo de Meteor eh, La puerta en la escala Y sacar Absolute para posteriormente Sacar a Vortex o para sacar a Kaleyuga. como nosotros necesitemos Así que eh, pues nada más la verdad Es por eso jugamos un Supreme King Dragon Clear wing porque la verdad Cuando baja se revienta todo el campo Y está muy chido, se pasa Básicamente cualquier monstruo invocado de manera especial por batalla e infligimos daño al oponente, así que está bastante chido. Y por último en los sincros jugamos un eh, Borreload Savage Dragon que está muy padre en el Pendulum Magician, genera más control todavía, entonces la verdad vale muchísimo la pena. Si sacamos, por ejemplo, a Kali Yuga y ya, no ya no podremos sacar a Vortex, entonces podemos bajar todavía a Savage Dragon para tener por ahí la negación adicional que nos tendría Vortex eh, si estuviera. Jugamos en los Exit, jugamos un Supreme King Dragon Dark Rebellion porque se pasa casi cualquier cosa por batalla y hace un daño devastador. Jugamos un Time Thief eh, repetidor porque... Eh, con este wey vamos a poder sacar muy fácilmente a Asatut Únicamente es por eso, no hay otra razón eh, en particular Y jugamos también un Outer Entity Asatut Como les dije, este sujeto es el nuevo rongo Es muy roto, no deja jugar al oponente Entonces ponérselo en su turno es una chulada con la Rank Up Así que vamos a llevarlo a uno Jugamos un Norito porque jugamos varios monstruos de nivel 6 Jugamos un Absolute que nos va a abrir la puerta Para poder sacar a... Vortex o para poder sacar al O'Dice Rebellion Dragon. Que eh, también puede ser un O'Dice Raging Dragon. Yo juego el O'Dice Rebellion porque lo tengo en ultimado y se ve muy bonito. Así que vamos a jugar un O'Dice, eh, Raging Dra un Odice Rebellion Dragon. Si no lo tienen, pues otra opción es O'Dice Raging Dragon. Más o menos cuesta lo mismo. Así que no creo que sea difícil para ustedes. Eh, este sujeto lo sacamos no por su efecto, no por su ataque, aunque sí podría ser por su ataque Lo sacamos básicamente porque es un monstruo oscuridad de 7 que nos permite que, que lo vuelve un target perfecto para la rank up Y sacar en el turno oponente en lugar de Asatut a Kali Yuga ¿Por porque, porque más o menos hace lo mismo que Asatut eh, Niega los efectos de todos los monstruos, de todas las cartas, perdón, en el campo Entonces... Eso está muy roto también, no deja jugar al oponente en lo más mínimo eh, Y además de eso tiene un efecto, no sé si es rápido, no me acuerdo De Heavy Storm, la verdad es también un efecto muy bueno Que nos permite quitarnos Back row. Si utilizamos Pendulum Call nuestras escalas se quedan intactas Y si tenemos, y si tenemos al Savage Dragon en el campo, aunque pierda su monstruo equipado Va a mantener los contadores Entonces eh, va a poder aplicar sus efectos La verdad está bastante chido Kali Yuga Y es una opción alternativa a Azatu. Eso es todo por parte del profile del día de hoy La verdad espero les haya gustado muchísimo el video El deck está muy fuerte, está muy roto De verdad puede... Creo que se acaba de llevar una YCS, no he checado la decklist, pero, pero pues se acaba de llevar una YCS y estoy seguro que utilizó eh, Engine Phantom Knight para sacar Kali Yuga y para sacar eh, Asatut. Así que se los recomiendo ampliamente, eh, puede que vuelva a tener un espacio bastante grande bueno en el competitivo, habrá que ver todavía, depende de cuánto Salaman Grace juegue y varios factores más. Pero de todas formas es una muy buena opción para eh, jugar el formato, entonces... No olviden que pueden comprar este deck en la tienda de velocidad City Hacen Cualcos. hace envíos a toda la República Mexicana, maneja mercado libre, así que eso significa que su envío y su dinero estará completamente seguro. Así que nada más, entonces eso ha sido todo, espero que os haya gustado mucho el video. Comentarios, dudas, sus sugerencias pueden dejarlas en la cajita de comentarios de abajo. En pantalla podrá ver el rinconómetro, que es la ponderación que yo le doy a los decks que presento. No olviden suscribirse, darle like a la página en Facebook y unirse al Discord oficial del canal. Yo soy Alberto del Rincón del Duelista y los estaré viendo en el siguiente video.